¡Llegas tarde, Sonic! ¡Ahora soy un voltacarga certificado! <risa> ¡Oh, Dios Y como ven, aquí estamos en Splatoon 2. Nada como esas cosas de FNAF, de Minecraft, de Halo... No, no, no, ¿cómo de que no? No importa los stones, a menos de que sube cualquier cosa. Ahora sí, vamos con el video. voy a doxía a ver cómo están los resultados ¿Ah? oh no puede ser perdieron no no, no. son estos remangos estos, estos jugadores mejor vamos a otra partida a ver si nos va mejor pero no ahora sí ya estamos en la partida ahora sí esta no debería fallar Thank you. A ver, ¿qué pasó? Bueno, pues vamos a jugar otro modo de juego, a ver si el internet no nos defraude aquí. 哈哈哈哈。<laughs> Como que no vi eso. Y eh, bueno amigos, esto sería el gameplay de Splatoon 2. Sé que no fue mucho, pero, pero estuve ocupado estos, estos últimos días. Y bueno, dale un buen like y suscríbanse. Yo ya les pido adiós.